que cada vez está más oscuro? Es de noche en el limbo. hay que dormir. Chicos, creo estoy escuchando algo. Está pasando... Chicos, todo estará bien. Tranquilos, no... ¿Dónde estoy ahora? Ya debería dejar de sufrirme. Bingo. He regresado a casa pero qué. ¿Qué haces aquí? Pero what what Soy tu amigo, ¿cuál es la necesidad de apuntarme con un arma? No sé si confiar en ti, es que existen variaciones de las personas. Están los originales que su nombre explica todo. Los alternativos que tienen formas diferente o color diferente y actúan de otra forma. Los clones son como los originales pero tienen la misma forma que los originales. La única forma de diferenciarlos es de su forma de actuar. Los alternativos pertenecen a la dimensión 2 y los clones están hechos en el caso que se tenga que reemplazar a una persona, en ese caso usan un clon. He llegado chavales. Maldito Huat ¿Cuál es tu problema? Ni debería opinar el que no se hizo 5x5x5. O sea, te haces o te vuelo la cabeza a un disparo. Tienes razón, juat juat, pero no puedes matarnos como si no hubiéramos pasado buenos tiempos. Y hacete 5x5x5 de una vez. Les dije que no quiero esa basura matemati. Ua juat no. Venga, Chocolino, creo me pase. ¿Me puedes perdonar? Espero que con esas vendas en la cabeza sirvan. Vale, tenés suerte que la bala me haya rebotado con el cráneo y se pueda sacar a tiempo. Es estúpido que haga esto pero te perdono, pero deja de andar con un arma diéndote un pistolero y apuntarnos y dispararnos cada seis minutos. ¿Por qué le tenías que disparar? Porque llegó una semana aquí, solo tenemos dos semanas para escapar. Deduje que a ese punto estaremos demasiados locos, este lugar te afecta gravemente un estado mental. Por eso hay que escapar. Ya no estamos en la dimensión 1 ni la 2. Estamos en la dimensión de repuesto. ¿Y si preguntan de dónde saqué el arma? Pues, alguien me la vendió y fabrique las balas con pólvora o otros materiales. Chicos, es un disparo que acaba de pasar. Uf, estás muy perdido, le pegué un disparo hace 3 horas. Oye, ni sabía que estaba lío aquí. ¿Y si es un clon? No es probable, él actúa exactamente como siempre pasa nada. Venga, iré a dormir de vuelta. Hola chicos. Nos volvimos a encontrar. Oye. Ese debe ser mi otro yo. What? ¿Qué haces aquí? ¿Me lo presentan? Me ayuda demasiado. Es mi amigo el Juat Juat Alternativo. Solo quería decirles que hay dos pollo mojados afuera de la casa, córtenlo y coman eso. Aunque sea mi mejor amigo. Yo amigo de pollo mojado. No me mientas. Ese tipo tiene maldad hasta los huesos. Me cree el villano solo porque no lo perdoné. Creo me desintegró, mi dimensión ya no existe, pero seré un espíritu y los guiaré. ¿Qué? No, porque ¿Qué? Que lastima verme morir. Bueno, hay que seguir adelante. Yo seré el autoritario aquí. Este es el plan, Chocolatada tratará de prender la cocina mientras que Desk y yo buscaremos a los pollos mojados. ¿Está claro? Oye Juat Juat, encontré una guitarra, ¿sabías que sé tocarla? ¿Y a dónde vamos? Al bosque, de paso después de la cena. ¿Le robamos al vecino ok? Momento Latam, ok. Ahí está el primero. Amigos, estoy mal de la garganta. Qué suerte se pudieron salvar, pero yo no. What What? ya déjame en paz. Me junto actualmente con mi grupito de mascar y ahora no me molestes. Si no aceptaste la disculpa, pues es entonces tú estás mal. Sí, claro. Entendé, no te perdone porque no te tolero y todas esas burlas que me atormentaron. Pues, ya no soy el disculpas fácil. Pues, las vas a lamentar HuatHuat. Ahora soy re fuerte. Un clon y el original se funcionaron. Bueno Desk, échale ganas. Tú sabes qué hacer. HuatHuat. Yo mojado, no me ganarás junto a tu broma. Ríndete de una vez. Bien, me voy. Listo, ha acabado todo.